Nos encontramos ya contentos de finalizar este tercer día de la jornada Caminando Juntos, eh, jornada que se realizó con la familia durante tres días. Eh, y la verdad es que estamos muy contentos de, de todo lo que han experimentado los apoderados durante estos tres días. Han sido apoderados de diferentes liceos de los cuales nosotros interactuamos, de toda la región y eh, de lugares remotos como Chincolco Coyapel, y Apel, de y todo, de todos los liceos que son beneficiados por nuestro programa. Esta jornada eh, se dividió básicamente en dos partes. Una primera parte que fue una relacionada con... Eh, aclarar ciertas dudas que es un poco más informativa, las cuales le la hicieron eh, profesionales trabajadoras sociales de la universidad en la cual se eh, describió y relató el proceso del llenado del formulario único de acreditación socioeconómica FUAS el cual tiene relación con la, el, la postulación a beca y créditos y luego una segunda parte eh, eh, relacionada con hablar de los miedos y expectativas que tienen los apoderados ...respecto a, a sus pupilos y el ingreso a la educación superior. Para finalizar, eh, los apoderados hicieron un recorrido patrimonial... ...por eh, la ciudad de Valparaíso... ...y buscando también eh, que lograran conocer... Eh, ...esta otra cara que tiene Valparaíso como ciudad patrimonial y que también de alguna manera pudieran rebajar esa expectativa o esa experiencia negativa eh, que, o, o estigma negativo que tiene Valparaíso relacionado eh, con, con, la, con la ciudad y que pudieran ver esta, esta otra cara más patrimonial eh, y turística de la ciudad. Ha sido una jornada fuera de lo común porque yo pensé a partir de que veníamos con los niños. Y me encontré que era como un espacio con puros papás, que me pareció súper interesante y e entretenido, porque podéis ver más la visión de los papás, que poco se ve. Darte cuenta que tus preocupaciones eh, y tus metas son las mismas que las de los otros papás, como que estamos proyectándonos en lo mismo, estamos como en la misma. Así que también como súper rico poder salir, darnos este tiempo, salir un poco de la casa, de tus cosas normales y poder hablar del tema que hoy día más nos preocupa, yo creo, en la vida, que es como el futuro de los niños, Buenas la, las sesiones, las charlas, los profesores excelentes, eh, te apoyaron en, lo que más, en, lo, en los miedos que más uno tiene. Te orientan, te orientaron. En, en, en, en mi caso personal, eh, me ayudaron a soltar mi gran miedo, que es el soltar, que salga al mundo mi hija. Pero buenísimo, súper bueno, bonita la experiencia. Estamos muy contentos, la asistencia que han tenido y sobre todo la participación, eh, lo notamos en, en, en sus discurso, eh, ellos han manifestado estar muy contentos respecto a, a esta experiencia y por supuesto eh, como equipo PASE estamos muy contentos de continuar en este proceso de acompañamiento tanto con los apoderados con, como con los estudiantes de cada liceo.